Allí hay Pero, una amenaza. Aquí. Blanco detectado. Sí, He detectado, detectado a un cuatro. enemigo. Empieza la cuenta atrás del anillo. Vigilaré esta área como un cuervo. Defenderé esta área de nuestros enemigos. No estamos solos. Mirad aquí. Talando, vaya, vaya, los tengo. Odin, tome amenaza avistada. Me están disparando. He detectado un enemigo. Recargando mis escudos. Allí hay un enemigo. Se ¿Si ¿Si de... ¿Si ¿Si mismo hay un enemigo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! mismo! enemigo eliminado me están disparando ese era el último nice. voy a parar a recargar los escudos recargando mis escudos sí, recargando sí. mis escudos vaya en posición si alguien pasa por aquí lo sabré. Oye, la licencia. Anillo, Voy a parar a recargar los escudos. Me estoy curando. Pararé un momento a curarme. Vaya vale, a colocarlo. Vale, vaya vale a los centros, vaya a los Me estoy curando. Tenemos que ir a cinco. Empieza la cuenta atrás. Marcando los alrededores.